Familia Daniel, sean todos bienvenidos al podcast de Canal 49. Eh, una semana, una semana de, de mucha felicidad para mí, para un servidor y creo que para muchos de ustedes. ¿no? Ya, ya me dejaban ahí sus comentarios en, en, en el Canal 49 del jueves pasado, en donde hablamos de lo, que, de lo que ha sido la Agencia Libre para los 49 de San Francisco, que la verdad es que han sido eh, o ha estado llena de puras buenas noticias. ¿no? Lo primerito, repasando un poquito todos estos movimientos. Lo primerito fue la firma de, de Kyle Juszczyk y, y les repito, creo que es la prioridad para Shanahan en, en su sistema ofensivo. Fue el primer jugador que trajo cuando llegó a San Francisco y fue el primer agente libre que, que firmó en este 2021. Entonces creo que Kyle Juszczyk eh, viene a fortalecer bien fuerte lo que va a ser el ataque eh, ofensivo en general de los 49 San Francisco y, y bien, por, bien por los 49 se firmó también ahí a Trent Williams, que por ahí ya hay el debate, ¿no? De que fue mucha lana, lo cual, eh, pues sí, creo que sí fue mucha lana. Yo espero, me preguntan ahí si lo vale, creo que sí lo vale. Eh, mientras no se lesione, él es el mejor tackle izquierdo de la NFL. Y como tal, pues eh, se tiene que cotizar, se cotizó. No, le metió por ahí calambres a la directiva de San Francisco. Digo, me voy a ir a buscar a la Agencia Libre. Sabía, eh, la directiva de San Francisco sabía que si Trent Williams se iba a buscar en la agencia libre, lo más seguro es que ya no iba a regresar y la verdad es que necesitábamos cubrirle el lado ciego a, a, a Jimmy Garoppolo y, y pues qué mejor que Trent Williams, ¿no? La línea ofensiva se fortalece muy, muy fuerte, creo. Y se los decía, se los he mencionado todo este offseason, la, la, la línea más preocupante y la línea en la que yo sabía que San Francisco tenía que meterle y apostarle todas las técnicas era la línea ofensiva con la firma de Trent Williams, de Daniel Bronskill y la llegada de Alex Mack como centro, creo que se solucionan el 90% de las carencias en la línea ofensiva. Solamente a mí me sigue faltando el guardia derecho, que eh, pues por ahí ya se, se han hablado, ahorita vamos a hablar de eso en, en los temas que han salido esta semana. ¿no? Rashawn Slater, que es el novato este de... de, de que, que viene, pues se está hablando mucho de que pudiera llegar ¿no? A San Francisco en el pick 12 Ya veremos cómo maneja las cosas San Francisco Pero bueno, en resumidas cuentas Una agencia libre excelente para mí En lo que va de, de, de este off -season. También se retuvo a Jason Burrett También era una de mis prioridades Ya saben de mis cuatro prioridades que siempre les mencioné Kajuszczyk, Trent Williams, Jason Burrett Y Kayvon Williams Solamente me falta Kayvon Williams Que por ahí ya anda este... Pues ya anda ahí haciendo visitas, no yo ya fue a ver a los Jets, no a tratar de reunir con Robert Saleh, va a ir a visitar a los jefes, por ahí va, yo creo que a visitar algunas otras opciones. A mí me encantaría que regresara, honestamente lo veo complicado, creo que sí. También por ahí se los mencioné, me parece que, que Kevin Williams sí va a ser el, el sacrificado de, de, de las prioridades que, que yo mencionaba. ¿no? Una tristeza porque sí creo que nos va a hacer falta ahí en... En los paquetes de, de nickel y de dime, cuando necesitemos un buen nickel back para cubrir a estos cuerpos de receptores peligrosos de Seattle, ¿no? Con Tyler Roquette, con DK Metcalf, ni hablemos de Arizona, con DeAndre Andre Hopkins, con Larry Fitzgerald, que bueno, esa gente libre supongo yo que va a regresar a Arizona, yo no lo veo jugando en otro lugar. En San Francisco, pues a lo mejor se sí haría un parote, pero quiere mucha lana, bueno, no mucha, pero 11 millones, pues no tenemos para pagarle a Fitzgerald, ¿no? Supongo yo que va a regresar ahí con, con Arizona, y se retirará. Entonces son, son cuerpos de receptores eh, los, los, los, este, los carneros, ¿no? Que también por ahí firmaron alguien en estos días, que también eh, se va a poner peligroso ahí, ¿no? creo que fue... ¿Quién fue? ¿Golden Tate? No, alguien por ahí. Pero pero los carneros también va a ser un, un cuerpo de receptores bien fuerte. Y, y San Francisco, pues sí, vamos a extrañar a, a Kevin Williams si es que no regresa a San Francisco. Les repito, lo veo complicado, pero bueno. Eh, en resumidas cuentas, esto ha sido la agencia libre, por ahí, pues, después de, de lo que fue hasta donde yo me quedé, ¿no? Todavía ha habido más contrataciones, ¿no? DJ Jones, que me parece también es un movimiento súper, súper, súper inteligente, porque me parece que la, la posición de guardia nariz, ahorita en lo que tenemos nadie la juega como DJ Jones, ¿no? La explosividad, este punto bajito que tiene para atacar, para explotar en cuanto sale el snap yo creo que es, es una variante a lo que puede hacer eh, Jabón Kinlow entonces DJ Jones, excelente hombre de rotación, se queda en el equipo por un año más y le viene bien a San Francisco eh, Dante Johnson también lo firmaron, lo cual a mí pues me da exactamente lo mismo, Dante Johnson es otro Aquelo Witherspoon ¿no? que la verdad pues yo dudo mucho que vaya ahí a ocupar algún lugar tal vez de Nickelback, no sé si lo vayan a probar por ahí pero bueno, nada más para darle profundidad a la, a la, a la unidad del perímetro Aquello, Witherspoon, por fin gracias a los dioses me escucharon y ya se fue, ¿no? Aquelo Witherspoon, bye bye, ¿no? Y aparte se va con los, con los Seahawks, entonces, este, pues creo que a los Seahawks cada vez les empieza a ir peor, yo la verdad que ni siquiera le deseo suerte, <risa> y menos de los Seahawks, adiós aquello, Witherspoon, espero no volver a hablar de este hombre en San Francisco, la verdad es que lo, último, lo único que le recuerdo bueno fue algún pick six, ¿no? Por ahí contra, creo que fue Cincinnati en 2019. Y este y una última intercepción con la que le ganamos a Arizona en la semana 16. Pero pues ya, me quedo con eso y la verdad no quiero volver a saber nada de aquello Witherspoon. La verdad es que un fiasco en San Francisco, así, tal cual. Otro que también se va, otro que también ya se fue. Y, y qué bueno que ya se fue, la verdad es que ya era un lastre una, una, la primera selección... De Sean Hannett Lynch, un verdadero bust. Solomon Thomas, no ya está con los Riders. Y qué bueno, también ya empezamos a dejar ir la basura del equipo. Se abre espacio para que lleguen nuevas contrataciones, nuevos hombres. O para que llegue gente que viene de atrás tratando de buscar un lugar. Solomon Thomas no valió ni el pick, ni el dinero, ni nada. La verdad, una lástima porque pues, esperaba mucho de él. Y saber pues, qué logra hacer en los Riders... Yo la verdad no le veo el calibre para jugar en la NFL. Creo que ya tuvo mucho chance y no pudo. Pero bueno, ya nos quitamos también de, de, de, esa, de ese problema. de Solomon Thomas. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, llega Trent Sherfield. Me parece que así se pronuncia. Trent Sherfield, ¿no? Un receptor de Arizona. Ante la salida de Kendrick Bourne, ¿no? Que se fue a los Patriotas. Ya también lo hablamos. Este Sherfield estuve ahí viendo algunas de sus highlights. Ya saben que estos videos de las highlights, pues... No, parece pareciera que todos son superestrellas. Pero ya revisando un poquito sus números, pues, eh, yo creo que viene más como que a pelear. Tal vez un spot. Yo no creo tampoco que vaya a ser lo que hacía Kendrick Bourne. La verdad es que yo veo sus números y desde 2018 que llegó a la NFL solamente tiene una anotación. Ha jugado en 44 partidos. Este, ha, jugado, ha tenido más como participación en equipos especiales en tacleadas. La verdad que creo que va a ser un hombre ahí que, que, que se utilizará en equipos especiales. Tal vez están buscando meterle competencia a Richard James como regresador de patadas. No sé qué tan bueno vaya a ser este Sheffield regresando patadas, pero bueno. Ahí está otra opción en el cuerpo de receptores. Vamos a ver qué tal funciona. La verdad es que ya sobraba en, en Arizona, ¿no? Con el cuerpo de receptores que tiene Arizona. Este, pues ya, también yo creo que ellos, era su Kendrick Bourne, le dijeron adiós, o su Richie James, no sé, pero bueno, llegó a San Francisco, vamos a ver si aquí tiene un, un, un, un segundo aire, este, la agencia libre nos está dejando estos, estos movimientos, también por ahí se están yendo, en otros equipos se están moviendo piezas, eso también en su momento lo vamos a analizar ya que termine todo este, todo este carrusel de movimientos, ya analizaremos también cómo se fortalecieron o cómo se debilitaron nuestros rivales de la división, y este... ...y pues los rivales que nos tocará enfrentar en la temporada regular... ¿no? ...que por ahí ya también salió el calendario... ...ya lo iremos hablando... La, ...el absciso pasado también nos pusimos a analizar... Eh, divisio, ...o equipo por equipo de los que íbamos a enfrentar... ...con sus bajas, con sus altas... ...con lo que posiblemente íbamos a jugar... ...que fue lo que se nos presentó en, ese do, en el, 2000, el pasado 2020... ...obviamente no calculábamos todas las lesiones de San Francisco... ...este año esperemos... ...eso es lo que sí espero de verdad... ...que se acabe este hospital... Que fue los 49, yo espero, espero que este 2021 sea un equipo, un equipo más sano. Y siendo un equipo más sano, definitivamente va a ser un equipo muchísimo más competitivo, ¿no? Por ahí ya empiezan a hablar de que pues, los, los, los equipos a vencer van a ser los Bucaneros, ¿no? Los, los eternos empacadores, este... Y a San Francisco lo ponen ahí junto con, con los Rams, ¿no? Este Como los equipos que pues van a, van a, van a pelear la Nacional este año... San Francisco, ya les decía yo también otros, en otros podcasts, que es, está pro, pro, prospectado a estos equipos de los peores a los mejores. Yo creo que sí, para como se ve que se están empezando a hacer las cosas. San Francisco 2021, sí lo veo. Así les llamé el, el programa del, del jueves, un trabuco Y sí, yo sí empiezo a ver que San Francisco se está armando. Se está armando hasta los dientes. O sea, si sí, vamos a analizar... Línea por línea, sí, ahorita sí debo de bote pronto, rápidamente, ya lo analizaremos más profundamente. Pero pensemos que a la ofensiva tenemos a Raheem Monster, a Jeff Wilson, a Trent Williams, a Alex Mack, a George Kittle, a Divo Samuel, a Brandon Ayuk. Estamos hablando ya, Kyle Juszczyk, ocho hombres, no, ocho hombres. Laken Tomlinson, nueve de los once, que a mí me parece que son jugadorazos a la ofensiva a la defensiva ni hablemos, regresa Nick poza por esta está Jabón Kinlow, que bueno, yo espero ojalá, si dé ese paso que muchos están diciendo que lo va a dar yo de verdad espero que lo dé eh, se queda DJ Jones ¿no? Samson Ebucam, que llega de los Rams y que va a hacer las labores que nunca pudo hacer Deford. Y también le viene, a, pero súper bien al cuerpo a la, a la línea defensiva. A pesar de que él es linebacker exterior, ya habló de que él va a jugar como defensive end, ¿no? Entonces hará las labores de, de Deford. Yo con lo que supongo que Kerry Haider. Tal vez ya no se quede en el equipo. No lo sé. No no lo sé. No sé qué va a pasar con Hyder Me gustaría que se quedara. Pero bueno. Supongamos que se queda Kerry Hyder Ariga Que pueden. Mientras siga estorbando, pues nos ayuda, ¿no? Pero está Jason Burrett, está Fred Warner, está Trey Greenlow, está Jimmy Ward, está este, Emmanuel Mosley. Entonces también tenemos una unidad defensiva bien, bien fuerte. Robbie Gold se quedó, Mitch Wischnowski en los equipos especiales. Tenemos un equipazo, señores, y lo que falte. Entonces sí creo que San Francisco se está armando bien fuerte para este 2021. Y es que no hay de otra porque la división va a estar bien pesada. La conferencia va a tener su... Dificultad, y ya ne hablemos de, de la americana. Que ahí pues van a seguir viniendo los jefes, los cuervos, tal vez los acereros. No sé qué tanto les vaya a pegar el tope salarial. Los delfines que vienen bien fuertes los, los, los, los patriotas que se están armando también bien fuerte. Va a ser un año bien competitivo. Y creo que San Francisco está empezando a hacer muy, muy, muy bien las cosas. Eh, ¿Quién es? Lane Taylor. Lane Taylor, este liniero de los, de los, de los empacadores que, que pues parece que ya visitó a los 49, ¿no? Y, y pues, podría ser el tackle, que, el, el guardia que, estemos, que estoy yo buscando, pero pues viene de una lesión y yo ahí sí ya le saco, ¿no? Ya esto de traer jugadores que vienen de lesiones, a mí la verdad es que por muy buenos que sean, a mí sí ya no quiero Ford, ya no quiero McKinnon, ya no quiero Coleman's. Ya no quiero ese tipo de jugadores que la verdad es que pues no, no nos dan lo que estamos buscando. Este, vamos a ver si está Lane Taylor, porque Lane Taylor es pro bowl. No es un jugador pro bowl, están usando, pues sí, pero vamos a ver. Vamos a ver qué también está físicamente. Yo apostaría más por, por un novato como Rational Slater, ¿no? O buscar ahí a lo mejor Ben Garland o Daniel Brunskill pueden hacer las labores en el guardia derecho. A mí me gustaría alguien más. Pero bueno, eso es lo que ha sucedido en, esto, en estos días en la Agencia Libre. Eso es lo que está, está pasando. La verdad es que yo estoy muy contento porque creo que se están haciendo muy bien las cosas. Además de las reestructuraciones de contratos, todo lo que ya hablamos. San Francisco viene muy bien. Empieza a pintar muy bien a poquito más de medio año, ¿no? A abril mayo, junio, julio, agosto. Sí, a medio año, ya del inicio de la temporada, creo que las cosas van bastante bien. Más lo que se adhiera, ¿no? Ya les hablaba por ahí de Travis Benjamin. El posible de regreso de Jalen Hort, si no se vuelve a lastimar. Eh, veremos qué pasa si a Jordan Reed lo, lo vuelven a firmar. Eh, hay por ahí todavía jugadores que no sabemos qué va a pasar. El caso McKinnon, que pues yo supongo que se va a ir, pero todavía no es oficial. No sé qué va a pasar con Tevin Coleman todavía, por ejemplo. Y hay todavía por ahí piececillas que tenemos que seguir eh, a la espera. De cómo van a ir sucediendo las cosas, ¿no? San Francisco, después de... Teníamos treinta y tantos millones, ya hablamos después de estos movimientos, del contrato de Trent Williams, contratos que se están dando. Nos quedan 14 millones. Y hay que recordar que se tienen que guardar 8 millones, ¿no? Para firmar a los jugadores que lleguen en el draft. Para nuestras nuevas selecciones, nueve selecciones. Y es que las nueve se quedaran, ¿no? Porque, pues, se seleccionan los nueve y tal vez de los nueve se quedan, no sé... 5 6, ojalá se quedaran los 9 Si se quedaran los 9, San Francisco tiene que apartar 8 milloncitos Para pagarle a sus nuevos jugadores Y 5 millones Para gastos que se vayan presentando en la temporada pues Por eso estamos hablando de que sobraría un milloncito Entonces yo creo que San Francisco ya Vía agencia libre Difícilmente va a ser algo a menos que siga corriendo gente y, y genere Un poquito más de lana Pero creo que con lo poco que se, que se pudo hacer Ante la reducción del, del tope salarial y, este, y los contratos que se tenían que dar Creo que San Francisco hizo matemáticas Híjole De 10 Y yo estoy muy feliz hasta el momento Con lo que está haciendo la organización Pero bueno, esas son las noticias que se han dado eh, Los movimientos extras que se dieron a, a, a, Además de lo del jueves O de lo de la semana pasada Y seguimos a la espera de, de más movimientos no Este jueves Este jueves en Canal 49 Ya vamos ahora sí a entrar de lleno A empezar a revisar los prospectos del draft Vamos a entrar de lleno con esta, con esta parte Vamos a hablar pues, obviamente de las, de las unidades que, que más Ya no preocupan tanto, ya son posiciones Ya no me preocupa tanto la línea ofensiva Me preocupa el guardia derecho Vamos a ver qué viene en el draft Vamos a ver eh, en el perímetro qué puede venir Porque aunque yo creo que Manuel Mosley va a ser titular Yo no descartaría que por ahí llegara Patrick Surtain Está complicado, pero podría ser Vamos a ver qué hay en el perímetro y, e iremos revisando otras posiciones ¿no? El coreback, claro, o sea Yo no descarto que San Francisco traiga un coreback Vía draft, a mí me gustaría incluso que sí trajeran un coreback Creo que independientemente de lo que pase con Garopolo Nunca se puede dejar de estar nutriendo esa posición Porque no sabes en qué momento vas, vas a necesitar a alguien que, que, que levante la mano no Ya nos pasó con Alex Smith y Colin Kaepernick ¿no? Fue un ejemplo, el más reciente que hemos tenido ¿No? de repente ya Alexis Smith parecía que no se sabía para dónde el año que ya empezaba a hacer las bien las cosas se lastima pero ya teníamos a Kaepernick que llegó y tuvo una carrera relampagueante no hay que empezar a pensar en, en que si si garó por si sí por si no garó por lo hay que tener ahí una opción se estaba hablando de que Joe flaco no que tal vez podía llegar a visitar a San Francisco yo creo que lo que puede aportar es experiencia ¿no? ayudar a, a Garoppolo pasarle algunos tips, ...que no se nos olvide que Flaco fue, fue campeón ¿no? y fue un campeón tipo Jimmy G. La verdad es que los cuervos, este, pues era su defensa la, la que los cargaba, pero Flaco hizo lo necesario en aquel Super Bowl o en aquella temporada, cumplió, hizo lo necesario para ayudar, ayudar a ganar a los cuervos y ayudarlos a ser campeones. Y eso es lo que le puede aportar en experiencia a, a Jimmy Garoppolo. Si es que llega, ¿no? vamos a ver qué pasa. Eh, Frank Gore, yo sigo esperando, no ha habido noticias Yo sigo esperando el milagro que Frank Gore llegue a los 49 Ojalá, me gustaría de verdad verlo ahí Y, y pues a ver, a ver qué pasa Pero bueno, no se pierdan el jueves, vamos a empezar ya a entrar de lleno uh, Si es que hay algún otro evento, pues ya se los comunicaré eh, Pero vamos a entrar de lleno ya con el draft, que ya se viene Ya estamos a, a un poquito más de un mes del draft 2021 En donde todavía podemos nutrir más a este equipo pero bueno, hasta aquí el podcast señores la verdad es que espero que ustedes también estén bien contentos bien bien contentos eh, no se olviden darle pulgar arriba al video este, ya saben que lo, que lo subo también en iBox y en Spotify para que lo puedan escuchar las redes sociales, ya saben Canal 41 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram, todo este podcast y todos los podcasts les van, están, están apareciendo por ahí este, y pues ya saben, suscríbanse al canal inviten a más aficionados liners a hacerlo Seguimos creciendo, seguimos haciéndolo muy bien como la afición, la mejor afición de, de, de, de un equipo de la NFL y somos los 42 de San Francisco. Así que bueno, nos vemos el jueves para el canal 49, ya saben los sábados las simulaciones, les mando un abrazote, pásensela muy chido, síganse cuidando y ya lo saben, go Niners.